Mi hijo me lo mataron hace ocho días, él andaba con un ron bebiéndoselo, y estaba en una cafetería bebiendo, entonces esos tipos lo, lo, le cayeron atrás, me lo atracaron, me le quitaron el dinero y me le largaron dos tiros, me le quitaron la vida. ¿Cómo se llamaba su hijo? Vladimir Antonio Tavares. Eso sucedió el pasado sábado. Sí. Eh, hasta el momento eh, conocen ustedes saben quiénes fueron estas personas que le hicieron eso adiós hay uno que se llama este secuace y un negrón y, <tose newspaper eyebrow> y, y Iván y Iván, Iván, Iván de los Santos ¿Qué le han dicho a los otros? No, nosotros pusimos la querella, llevamos todo, eh, pero no han hecho nada, no han hecho nada, yo le pido a, a las autoridades la y la que ellos andan en la calle no ha hecho nada que andan en la calle como, si nada. como si nada, La gente lo ha visto que andan así como si nada. Ve? Y mi hijo lo que trabajaba era hoyo tibulares. Hasta de noche venía lleno de logro con él trabajando porque a él le gustaba mucho trabajar. Eso fue por envidia y traición que hicieron eso. Lo atracan y entonces le tiraron los tiros hasta, hasta eh, de espaldas porque le tiraron y me le quitaron la vida. Mi hijo me lo mataron hace ocho días. Él andaba con un ron bebiéndoselo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 Me le quitaron a vida. ¿Cómo se llamaba su hijo? Vladimir Antonio Tavares. Eso.